Ya, que no, no pasa nada, digo. No. Pero no, no. No, no que, que estamos... venga. venga. 25 de diciembre, pum pum pum... Se vengan todo la En el portal de Belén han entrado los ratones y a pobre le han roído los cazones. Ande, ande, ande, la marimorena. morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. <attedynn talks> ¡Feliz Navidad a todos! Hola, A la que nos está grabando mucho y a nuestra familia, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Le dedicamos vamos a esta canción a, a todos los marbelleros vamos y también y a los de, de Benajabito. ¡Ven a Javi, y también a los coges! De quien todo vestido de blanco, soy de la Virgen María y eres de ti, tu santo. Cantemos con la alegría! la que está todo como ay ole! no Pastorado G. je besito mi pastorado, je ole ole ole y a mi la... todo. y ole tú la que nos está grabando